Escuelas y terremotos Cariaco, 1997 En 1997, esas placas se movieron unos 35 centímetros a lo largo de 30 kilómetros La población de Cariaco, ubicada a muy poca distancia de la falla, recibió la mayor cantidad de energía vibratoria y como ya dijimos, cuatro edificios escolares sucumbieron una de las instituciones afectadas en Cariaco fue la escuela Valentín Valiente. Durante la década de los años 50 en Venezuela se utilizó con bastante frecuencia la tipología constructiva de esta escuela. La tipología se denomina Antiguo 1. La escuela tenía dos edificios principales y ambos presentaron el mismo tipo de fallas. En un acercamiento Vemos la viga desplazada hacia la derecha apoyada sobre la pared. La parte superior de la columna fue triturada. Este colapso se denomina falla por columna corta. La presencia de la pared de relleno impide la deformación lateral de la columna completa. Solo en la porción de la columna que queda libre sucede la fractura. Aquí la viga y la losa se desplomaron, quedando apenas sostenidas por la pared. Requerimientos de iluminación y ventilación natural exigidos en edificaciones educativas son los motivos por los cuales se construyen columnas cortas. Las paredes se interrumpen a ciertas alturas y es allí donde se genera este tipo de columnas. Unidas las paredes a la porción inferior de la columna, Toda la deformación lateral se concentra en la porción corta y se produce una falla frágil. Veamos ahora otras deficiencias de la estructura. Por ejemplo, en la escuela Valentín Valiente no había...